fuerte muchísimas gracias muchachos yo refería sobre esa situación de san martín hace unos días que eso es un paño tibio a una herida mucho más profunda esa situación de vista el valle de traer a los militares y demás eh, dicho esto muchachos quiero agradecer eh, a toda la gente que ha estado con nosotros en estos días de pérdida de la muerte de nuestra querida madre abuela y continuando con lo que queremos exponer acá, expresar que no puedo dejar de lado, aunque el país completo, San Francisco completo y el país se han volcado sobre este tema, he eh, acontecido en San Francisco de Macorís, sobre la famosa caravana del teteo. Eh, tengo el título por ahí cuando puedan muchachos. Eh, ha sido increíble ver las defensas que algunas autoridades han asumido en torno al comportamiento de la irresponsabilidad en todo el atrás. sentido de la palabra. ¿Será ¿no? que se han echado para atrás? No, no, no. Porque en principio respaldando, habían... respaldando esto, veíamos un video de Alex, de Alex, y hacía la comparación de que la eh, caminata que se hizo en San Francisco por la paz, que no había romo, que no había juca, que estaban que no estaban fuera del lugar del toque esa de queda, caminata. él hacía un símil o comparaba que esa caminata por la paz no había diferencia a la caravana del teteo donde se estaban haciendo todas estas ilegalidades en nuestro pueblo. O sea, el contexto no es el mismo. Claro. Alex, lo siento, pero estás equivocado. No hay defensa alguna de este acto irresponsable de los organizadores del joven este famoso internacionalmente de venir a nuestro pueblo, de venir a Tenares y apoyado por ese grupo de irresponsables que está montado en esa caravana y por ese grupo de irresponsables que le seguían en una pasola, en un motor. Es muy bonito de que luego las cantidades de contagiados salgan ahí, tienen que recibir de manera eh, obligatoria servicios de salud, porque la salud es un derecho universal. Es muy bonito, ¿verdad?, pero mientras tanto, el teteo que se dio en nuestro pueblo es una vergüenza para la gente que sí entendemos que en estos momentos de pandemia hay un comportamiento social individual de responsabilidad que debe de tener cada ciudadano. Y no es cierto, como hay una imagen que se está haciendo que tenía que mandarla, hay una imagen que se ha estado haciendo viral a través de las redes, de que este joven, yo tengo que mandársela a Chamo, porque yo tengo que presentarle esto a ustedes, a ver si es cierto. Esto ahí. se parece a la de la La paz. mandé al, a la tablet también, muchachos. Eh... Si es cierto que este muchacho es San Francisco de Macorís, pues fíjese que no. Que el tal Adoni ese, por más famoso que sea, por más internacional que sea, esté en la tabla, muchachos, en el chat de Carolina, en el, ¿El chat... de Franco no, no sé de dónde... No. Todos somos Adoni, pero ¿y quién le dijo no. a usted que yo soy Adoni? ¿Y quién le ha dijo a usted que ha Amado que es Adoni? ¿Quién de... le dijo a usted que Francia es Adoni? Eso Jamás. es falso. Miren esta falta de respeto, de sinvergüenza... No solo del muchacho, está de él, eso, sino no, de no, todo no, no, el no. que lo organizó. Que vemos ahí en la tarima, en la, en la patana esa, el negocio que está en la libertad con, con ingeniero, que todos sabemos cuál es. En uno de los videos también vimos a Alex cuando estaba con el muchacho antes de la caravana, que el muchacho habla de su actividad y demás. Y luego vemos que Alex refiere, sí, porque también hay que motivar por la vacuna. Eso lo dijo Alex. Pero yo quiero que me digan si en ese teteo se está hablando de vacunación o si en esa tarima fumando juca, bebiendo romo y aglomerando gente se está hablando de vacunación. Y si fue así, ¿cuál era la responsabilidad de los organizadores y de todo el que estuvo ahí? No, pues espérate, esto, esto se está saliendo de control. El fin es vacunar y esto se nos ha salido de control. Vamos a acabar esto, vamos a apiarnos de esta tarima y vamos a, a terminar el evento. Si ciertamente eso hubiera sido el fin y hubiera ha habido un nivel de responsabilidad y comparar la Caminata de la Paz con esa sinvergüenza y ese relajo que se dio acá, que es una vergüenza para las personas que sí respetamos, que sí entendemos que esto no es San Francisco de Macorís, ha sido una vergüenza a nivel nacional. Veíamos y qué pena eh, ver a Franklin, ver a Franklin apoyando o diciendo que el muchacho lo que estaba era, era provincia. Eh, Mira, eh, por encima, por, por, por encima las caseras la... por, por la... Por la, por el, por igualito el, la, que de la paz igualito San que el de la paz dice Alex Díaz entonces entonces señores pero es ahí, verdad que lo dijo eso Carolina. que sí yo vi el video el en el programa yo vi el video sociedad. o sea nosotros no me lo contaron ver a Franklin Romero también que, diciendo no que este ponemos, muchacho estaba promoviendo no eh, que corto, la vacuna por Dios señores no mejor ponemos corto. mira nosotros somos una sociedad desenfrenada. San Francisco de Macorís es una sociedad en todas en primera por idiosincrasia pero en los últimos años eso ha, ha, ha aumentado de manera exponencial, redes sociales, eh, drogas, alcohol y una incapacidad tal para, para, para tener un poquito de, de sentido común que ha sido prohijada desde el propio hogar. Nosotros tenemos una gran cantidad de hogares monoparentales que dan muchachos que no tienen ningún tipo de orientación porque el monoparental que está ahí, que es la madre casi siempre, tiene que irse a trabajar para poder mantener a esos muchachos y lo deja con la vecina, con la prima, con la, el hijo más grande. Y eso ha provocado una sociedad, una, una juventud, adolescente, adulto o adolescente como tal, Irrefrenable. Mira, veo algunas una personas porque se han asumido a, a la gente, porque son seguidores fanáticos, quienes sí, siguen sí. este tipo de muchachos. Yo vi un comentario que ellos ya han y le dijeron de todo. Sí, y sí. veo también que ya están escribiendo al chat que quién pidió a Donnie que lo siguiera, ah, pero ustedes se monten una patana, amado. A mí ¿Tú? me amenazaron de muerte cuando yo dije ah, lo, de, bueno. lo, de, lo de lo de ¿cómo se llama? de la lofoque. Porque son fanáticos. Lo único que yo, que no soy no un tipo que la me poniendo... Que me la mente. No dije nunca nada, pero me llegaron mensajes sí. amenazándome. Mira, mira lo que, que escribe el 335 Dice, están dolidos periodistas de sí, pacotilla. Qué dolido, fue? por ¿Qué Dios. Periodistas de Quinta nos dijeron no, acá. No, qué un irrespetuoso. Ah, no qué se pi, trata qué de periodismo a de ese nivel. Ah, dijeron a los otros? Sí, ahora, no, se están ah, dolidos. Lo que pasa es que si usted estaba en el teteo y usted se contagia del COVID, esos médicos que están en esos hospitales dejando la suela de sus zapatos, que han muerto, que los mi millones mi de pesos que ha gastado el Estado, el y el tiempo que tenemos y el tiempo que <risa> tenemos nosotros sacrificados, que tienen los negocios en quiebra, ni a usted que dice que somos periodistas de quinta, ni a todo el que estaba ahí le importa. A usted no le importa todo el que se ha muerto, a usted no le importa todo lo que estamos atravesando como país. Díger ya. Exacto. Exacto, el único periodista aquí yo jamás se... yo lo que soy El, comunicador. el, el único de Quinta aquí soy yo A buena honra <risa> Entonces, Ahora señores... él como, como a, ciudadano a Como ciudadano sí. de Mira. primera Exacto le vamos a de... Si le dejáramos a él Que piensa de esa manera Que somos de Quinta porque criticamos Lo que está mal Qué pena Si este pueblo tuviera en mano, Estuviera en manos de ese grupo Que piensa de esa manera Que no son de Quinta que no son de Quinta, con, una, con un desarrollo de actividades de esta naturaleza Qué pena. que agrede directamente la paz pública, agrede todo lo que usted Eso pueda es un pensar. es terrorista en estos momentos, de, señores. De, de esa propuesta de hacer de la Doni un mecanismo de información para, el, para contrarrestar el COVID a todo lo demás, yo se lo dejo a usted de tarea. Mire, bueno. cierro diciendo, muchachos, que aquí ningún... No nadie... grato aquí en San Francisco de Macorís es que el, el ayuntamiento aquí debiera no declararlo. Todos, eh, Francis, cierro diciendo, aquí no todos somos Adonis, eso es falso, usted podrá ser Adonis, todo el loco que estaba ahí, porque el que está ahí tiene que estar loco de la mente, porque usted se contagia de ese cobio se lo lleva a su abuela. O hay que irlo a atender a un hospital. Ahí sí no somos a verdad. Otra de las cosas que quiero decir acá es que yo espero que el lunes este joven, cuando eh, fue cita, eh, que va a estar aquí en la fiscalía, lo lleven a, los, a las UCI de nuestro país. Y me gustaría tener un sistema como el que tenemos en China para identificar todo el que estaba en esa caravana, para que lo pongan a barrer y a limpiar las salas hospitalarias de nuestro país donde se está combatiendo el COVID. Grupo de irresponsables. Y digan todo lo que quieran decir, que con la salud de un pueblo no se juega. Ni con la economía y de toda la gente que ha estado sacrificada casi dos años para que usted esté ofendiendo al que no está de acuerdo con este tipo de rastrería. Yo voy a yo voy a le prometo ya en la próxima semana traer un comentario sobre un tema que hay en derecho penal que se llama teoría del riesgo permitido. Porque bien podría caer dentro del tema Ay, del COVID. El riesgo usted permitivo. Es permitivo. La objetiva. Usted, Ay. usted, sabiendo que puede infectar a otro y esa persona se puede morir, usted actúa como si no tuviera no le nada. Importa Entonces, nada. hay que ver si ese, si esa teoría del riesgo permitido en derecho penal, sí. puede ajustarse a lo que está pasando con la gente, que no teme eh, a salir a la calle o que no teme a estar infectado y salir, y quizás a infectar a otro. Eso yo lo voy a hacer la próxima semana. Muy bien, gracias. Vámonos a, vámonos a la pausa.